Esto es lo real, no se acaban en que me vengan a matar ¿Crees que voy a fracasar? Mejor vete o te irá mal Ya que yo voy a luchar, para poder en la música triunfar Mi sueño lo de realidad, no importa cuánto vaya a costar Siempre hay que luchar para poder <risa> progresar Ya que solamente te podrás acercar Y a los que no creen les podrás demostrar Al alto de tu volar porque que si sí te podrás inmortalizar, Nadie te podrá frenar No importa si te intentan matar Mi droga es cerrar, Así que yo seguiré con esto No importa si me pierdo en el verso Y es que la verdad no lo puedo evitar Ya que me encanta la velocidad rapear Mi droga es que la necesito Si no, no estoy contento También me vuelvo violento Sin importar si no es correcto Con mis puños te impacto Y el daño llega a ser alto Esto es necesidad Lo ocupo en verdad cuando no lo tengo hay maldad, también mucha oscuridad Y es que nadie lo puede evitar, el tenerlo es lo más genial Hasta el momento no me echo mal, y lo voy a defender como el época medieval A espadas voy a destrozar, a cualquiera que me lo quiera quitar Lo voy a asesinar, puesto que todo lo voy a dar Para poder en este alto lugar que, que voy a ver de aquí, la verdad no, no voy, voy a, mentir. a mentir Yo me quiero divertir, así que no me planeo ir Aquí yo voy a seguir, y mis palabras no voy a restringir Sin importar el que dirán, yo, yo voy a vivir Nadie me lo quitará, si no muy caro lo pagará Ya que mi cuerpo en el suelo no estará, no importa si roto quedará No tengo inseguridad, tengo ferocidad Ya que mi ritmo tiene calidad, aquí habrá continuidad Aunque me considera lunático porque al cantar ataco En el beat mi estilo marco, e ideas geniales saco Y si esto te parece poco, tengo que decir que a la meta me acerco Ya que yo nunca seré patético para poder <tose> progresar, ya que solamente te podrás acercar y a los que no creen les podrás demostrar el al alto de tu volar. Puesto que si sí te podrás inmortalizar, nadie te podrá frenar. No importa si te intentan matar, que soy un fracasado. Lo dices porque te reflejo no en mi lado. Porque todo yo ya he logrado y mi esfuerzo es importado. Mis pasos yo ya he dado. También las críticas he espantado y solo así no me han dañado. Así que me siento muy afortunado. Yo lo reitero, yo seré el primero. Voy, mi camino ya tengo claro. Yo cumpliré mi logro, ya que es no lo que más adoro. No importa si muero, pues lo que, lo que hago. Caso, es para marcar un nuevo paso Para que al llegar al fin ser hermoso Solo sé cuidadoso Y serás victorioso Ten un buen impulso Y serás poderoso También muy habilidoso Una vez comenzado una no escapatoria Ya que hay que ir a la victoria Y así tendrás alegría No tengas cobardía Porque también tendrás compañía Así yo volaría Siempre hay que ir por más No hay que mirar hacia atrás Siempre mira hacia arriba, intenta hacer una bomba así de explosiva. Mira cómo lo he logrado mientras el vida estaba sonando. Ideas estaba pescando, nadie lo estaba evitando, porque saben que los puede haber ganado. Siempre hay que luchar para poder progresar. Ya que solamente te podrás acercar y a los que no creen les podrás demostrar en alto de tu volar. Porque que si te podrás inmortalizar, nadie te podrá frenar. No importa si te intentan matar.